bienvenidos una semana más a este vuestro espacio como siempre dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de nuestras redes sociales hoy estamos presentando el programa en un sitio muy bonito muy emblemático de marbella porque ya empezaba la temporada y nos apetecía también hacer la ya pues en este espacio del vinci estrella del mar un lujo aquí para disfrutar todo el que quiera ¿eh? porque hay una zona de spa libre también como el restaurante hay que decir que muchas veces parece que los hoteles solamente para lo que se aloja y no es así bueno hoy esta Estamos aquí también con un motivo especial y es que ya sabéis que el CIS, Centro de Turística Turística organiza pues siempre su exponencia, a veces pues se hace con un almuerzo y este, esta vez, en esta ocasión el ponente es una maravilla de ponente, que estamos entre, enseguida, vamos a escuchar también sus palabras, sus proyectos, se trata de José Antonio Vigares, que es un genio, bueno el estudio periodismo, química, bueno tiene mucho que transmitir y hoy día más con los audiovisuales y realmente que ha sido todo un reto, Vamos a preguntarle acerca de cómo ha ido el Festival de Cine este año, también la incorporación de IberoCine también, y con las nuevas tecnologías. Bien, pues este va a ser el primer tema que vamos a ver y vamos a escuchar de los profesionales, también con el presidente, por supuesto, del Cine. Eh, anticuada al concepto audiovisual, porque el cine hoy por hoy transita por diferentes formatos y es muy importante que todos tengan reflejo en un festival que se considera importante y útil retos se ha planteado para bueno nosotros somos un festival en constante reflexión y ...en gran medida va por lo que me acabas de comentar... ...nosotros hemos sido también un evento pionero... ...a la hora de integrar películas de las plataformas de VOD... ...las plataformas de, de, de video bajo demanda... ...como es el caso de Netflix... ...hemos tenido este año dos películas de Netflix... ...dentro de nuestra programación oficial... ...y queremos afianzar esta relación con las... ...con las grandes plataformas... ...con las grandes cadenas de televisión... ...para que además de las películas porque con los productores de cine español y iberoamericano hay una interlocución perfecta, muy constante, muy abierta, también tenerla con estas plataformas y estas, estas grandes cadenas y canales que nos van a permitir poder ofrecer al público de Málaga y a los numerosísimos invitados con los que contamos, la posibilidad de disfrutar del mejor audiovisual que se hace en este momento en el sector iberoamericano. Esa es un poco la tarea a consolidar en, los próximos, en las próximas ediciones y a seguir reflexionando sobre el hecho de ser útiles. Queremos ser útiles y si el sector cambia y evoluciona intentaremos estar ahí adaptándonos nosotros también. Hoy es usted el ponente de, en este almuerzo del CIS, en iniciativas este turísticas. ¿En qué se basa su ponencia? ¿En qué lo va a centrar? Bueno, básicamente en hablar de lo que conozco, que es un poco la situación actual del sector audiovisual y por supuesto contar con más detalle cómo es el Festival de Málaga en este momento y sobre todo poner en valor un hecho que muchas veces pasa desapercibido y es que la cultura es eh, una actividad rentable para un espacio para un territorio y para una institución. Y en ese sentido voy a contar un poco, eh, lo voy a ofrecer los datos de la rentabilidad del Festival de Málaga y comentaré cuál es su estructura real, porque creo que el Festival de Málaga, aun a un riesgo de ser muy conocido, quizás todavía sea un festival sobre el que se desconocen muchas cosas y quiero contarlas un poco en un ambiente cercano, cómplice y amable. ...tiene su química... ...sin duda, sin duda, ya sé por qué lo dices... ...porque uno viene de ahí... ...de mis estudios de, de ciencias químicas... ...licenciado en química... ...pero también te voy a decir una cosa... Eh, ...esos estudios te, te... proporcionan un modelo... ...que es válido... ...en la vida en general... ...que es el método científico... ...ese método científico se fundamenta básicamente... ...en plantear unos... ...hacer unos planteamientos de inicio hacer una experimentación, una observación de los resultados y a partir de ahí una evaluación de los mismos y modificar aquello que haya que modificar o, o seguir insistiendo en lo que veamos que es correcto. Ese método científico que viene de mi, formación, eh, de mi formación universitaria creo que ha servido mucho también en el proyecto del festival y bueno, en gran medida creo que a partir de ahí de esa observación razonable de las cosas y de buscar una evolución basada sobre criterios reales, sobre, sobre argumentos demostrados, eh, está, en eso está gran parte del posicionamiento actual del festival. ¿Qué le diría a esos jóvenes que tienen toda esa ilusión por hacer su película, porque han estudiado de audiovisuales, están ahí con ese potencial que no termina de salir? ¿Qué les diría? No, yo le diría que el que ama algo eh, debe perseguir ese sueño para hacerlo realidad. Creo que en este momento el sector audiovisual ofrece muchísimas oportunidades, dado que es un proceso eh, actual de, de, de cambio muy profundo en el que Creo que la, la incorporación de nuevas tecnologías ha hecho, ha democratizado mucho este sector, ha permitido que muchas personas, con, inicialmente sin demasiados recursos, puedan llegar adelante y llevar, conseguir materializar su, sus proyectos y creo que es un, un momento de gran oportunidad en este sector donde lo que hace falta es primero, evidentemente, tener una gran pasión por lo que se hace, ...segundo, formarse adecuadamente... ...creo que la formación en este sector... ...en todos sus diferentes aspectos es fundamental... ...y en último lugar, seguir con ilusión... ...persiguiendo el sueño de cada uno... ...porque al final, como se suele decir... ...tengamos cuidado con nuestros sueños... ...que a veces se hacen realidad... ...en este caso en positivo. ¿Una película que tenga pensado ver? Eh, bueno, cualquiera de las que pues, tenemos programadas... ...en el Cine Albeni, ...ya sabes que también somos exhibidores y tenemos un cine de cuatro salas dedicada a la versión original subtitulada y cualquiera de las películas que programamos ahí eh, me despierta de interés y deseo de verla. Muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo y que siga pues, eh, fomentando todo lo que es el cine, que yo creo que es una etapa muy importante también nuestra vida y que nos hace estar a gusto y desconectar de, de otro mundo, del trabajo y de todo, y estar ahí es único. Muchísimas gracias por hacerlo. Pues muchísimas gracias a vosotros, muy amables. ...que nos gusta ya, que nos gusta esta temporada ya... ...que viene el buen tiempo, vemos el mar... ...que no hay una olita, da una ganas de meterse y tal... ...pero también tiene su inconveniente, ¿eh? ...porque también a veces que el agua se nos mete en los oídos... ...incluso muchas veces cuando en la piscina... ...o nos duchamos... ...bueno Patricia Rincón tiene... ...solución para todo ...y si no escuchamos bien también... ...sobre todo, que es una experta en audífonos... ...bueno Patricia, que me alegro mucho saludarte... ...y fíjate aquí en un sitio como estamos... tan a gusto que es una inspiración para todos... ...¿qué tal, cómo estás?... ...Hola, qué tal, pues sí, muy contenta de estar aquí... ...disfrutando de este paisaje y de este clima... Uh -huh. Bueno, digo que ya empieza la temporada y que nos gusta mucho, pues, pues mojarnos, irnos a la piscina, a la playa y tal, pero te habrá ocurrido muchas veces que te vienen pues con problemas de que, bueno, me duele el oído, me pica, tal, esas molestias, que esos síntomas, que tú sabes mejor de eso que nadie, que lo escuchas día a día, que me cuente un poquito cuáles serían los síntomas cuando nos tenemos que poner en manos de un profesional como eres tú, por ejemplo. Así es, ahora que se acerca el buen tiempo de las playas y las piscinas, pues vienen muchas otitis, entonces ahora que estamos eh, en pretemporada, bueno, ...que las personas que tengan sensibilidad en sus oídos... ...o que sean propensas a tener otitis en verano... ...tanto adultos como en niños... Eh, ...personas que tengan perforaciones de tímpano... ...o tengan drenajes timpánicos... Timp ...que se protejan sus oídos... ...haciéndose unos tapones de baño a medida... ...para que quede el conducto perfectamente sellado... ...y así no entre agua... ...y no tengan eh, posibles infecciones... ...que se pueden dar a lo largo de todo el verano... ...y nos pueden fastidiar el verano. ¿Y de cómo son esos tapones?... ...porque hay personas que le molesta cualquier... Cosa. ...cosa que se pongan en el oído... ...lo que no se puede hacer nunca es ponerse algodón... ...que cuántas personas han puesto algodón y otras cosas... ...y luego no es para sacarlo ya podrido y horrible ¿no?... ...entonces hay que tener precaución. Así es, los tapones tienen que ser hechos a medida, ...tienen que venir al centro... ...le hacemos una impresión de, del conducto auditivo... ...para mandarlos a hacer al laboratorio... ...y así conseguir un tapón perfectamente... ...que selle perfectamente el conducto auditivo... ...para así que proteger nuestros oídos... ...y que disfrutemos del verano a tope. Bueno, yo veo que hay muchas promociones de venga gratuitamente a hacerse una revisión por si tiene algún problema o, y tal, y entonces es eh, muy bueno también prevenir, ¿no? Antes de tener pues, un problema grave, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones, Patricia? Así es, eh, las personas que sospechen que puedan tener un problema auditivo o todas aquellas que tengan mayores de 55 años deben de hacerse eh, revisiones periódicas para así poder atajar el problema lo antes posible. El sistema auditivo es muy importante para nuestra salud para nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y para eso es fundamental oír bien. Eh, muchas veces nos encontramos que la gente lo va dejando porque dice no, todavía me defiendo y es ahí cuando hay que solucionar el problema, no esperar a tener un problema eh, auditivo severo o grave cuando ya, los, ya la, a la hora de solucionar no se consiguen tan buenos resultados cuando la pérdida auditiva es leve o moderada. Para eso hacemos campañas de revisiones auditivas gratuitas para que la persona tenga eh, el conocimiento ...de saber cómo tiene su salud auditiva... ...y poder recomendar una solución... ...personalizada a cada, a cada persona. Dolores de cabeza, problemas de vértigo... ...puede ser por un problema problemas de vértigo puede estar relacionado a un síndrome de menier que en muchos casos va acompañado con acúfenos que son ruidos en los oídos y con vértigos eh, luego también cuando la persona tiene que repetir o pedir eh, más de una vez que le repitan las cosas eso es un, un signo que nos puede hacer sospechar que tenemos pérdida auditiva cuando acabamos muy cansados más de la cuenta fatigados a lo, a la, a lo largo del día también puesto que la persona tiene que hacer un gran esfuerzo para intentar entender y eso le provoca. ...provoca cansancio, cansancio mental o fatiga. O otra cosa que se termina por aislar de la, del entorno social o familiar... ...porque le supone un esfuerzo el tener que estar intentando entender... ...lo que le hablan, que al final de, eh, desconecta. Bueno, cuántas cosas, yo creo que mejor mejor en tus manos y que cada uno te haga su consulta particular y yo voy ya por mis tapones para no tener problemas este verano sí, de bañarme espero, y mojar espero, que me entre agua, ¿eh Patricia? <ríe> sí, para que te puedas bañar con total tranquilidad en cualquier agua, en playa, piscina y, que, y proteger tus oídos para disfrutar de una buena salud auditiva que es lo que nos hace tener una buena calidad de vida. Pues muchísimas gracias Patricia, nos no por tu trabajo también. He gracias a vosotros. Bueno, por fin ya podemos hablar con el presidente del Cig, Juan José, que hoy el poniente es muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando de los visuales, que es un tema que me apasiona, y el cine, bueno, que te va tema más bonito y bien elegido hoy. Buenos días. Buenos días, Elena. Bueno, que bueno, un poquito la ponencia de hoy, cómo ha sido contestar con el director de los cines de Málaga, y un poquito en qué lo vaya a enfocar, tanto, bueno, pues sus palabras como las... Eh, las de. La cine. Bueno, eh, nosotros estamos, como siempre, contentísimos de que, de que Juan Antonio Vigar haya venido... ...hoy a, a, haya aceptado ser hoy nuestro ponente... ...como director del Festival de Cine Español en, en Málaga... Eh, ...yo creo que es algo muy importante... ...un evento de los muchos que se celebran en Málaga... ...y que son complementarios de la oferta turística... ...que tenemos en Marbella... ...siempre sido defensores de, del eje Marbella-Málaga-Málaga-Marbella... -Málaga -Málaga -Marbella. Eh, ...y todos sabemos que residentes de Marbella aprecian que Málaga sea una ciudad cultural, eh, que tenga un, la oferta gastronómica que tiene, porque es un lugar más a donde acudir, que está a 40 minutos, se llega rápidamente, y al revés, también los malagueños agradecen que esta ciudad pues, tenga lo que tiene, ese encanto, esta maravilla de playas, estos hoteles tan maravillosos, este glamour, y debemos aprovechar esa complementariedad, de ambas ciudades y que los empresarios también pues rentabilicen esa, esa ese eje que debe crearse entre Málaga y Marbella. quizás el éxito también del CID... de Centro de Turística lleva muchos años y siempre vaya avanzando, ¿no? Y también ponentes ente muy fuerte, muy bonito. ¿Quizás es la clave de vuestro éxito? Bueno, eh, nosotros intentamos eh, por supuesto dar a nuestros socios el mejor servicio posible. En los eh, en los eh, eh, almuerzos obviamente nuestro empeño es traer personas que pueden aportar conocimiento, potencialidad de negocio y bueno pues eh, si lo, vosotros los periodistas apreciáis que vamos mejorando pues eso para nosotros es una excelente noticia, es lo que pretendemos, mejorar siempre. tenéis ya hoy por hoy? Bueno, somos ya prácticamente 500 socios. Y, y bueno, pues eh, seguimos intentando crecer y sobre todo ayudar a los empresarios a que generen empleo, que es al final la mejor obra social que se puede hacer. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias a vosotros.